Adelante, COIN basa su voto en contra a los presupuestos en que el aumento de los ingresos es por la subida de impuestos y que ésta no se debe justificar en el precio de la luz, defendiendo un incremento progresivo en contra de la congelación durante ocho años. Apuestan por un canon de concesiones administrativas más alto al tratarse de patrimonio público e instan a un cambio de la ley de financiación local para disponer de mayores fondos de otras instituciones. En cuanto a los gastos, desglosan que Atención Social recibe un 7%, igualdad de un 0,1%, desarrollo un 6%, con un 3% para agricultura y ganadería y comercios y pymes menos de un 1%. Los colectivos sociales reciben 19.200 euros y los culturales 44.800 y destaca que una nueva agrupación de salidas procesionales recibirá 1.000 euros frente a los 500 de la Asociación de Fibromialgia. Critica además que no se destina nada al fomento de autoabastecimiento energético a vivienda 5.000 euros y el aumento a un 26% del gasto en trabajo externalizado.